¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bien. Bienvenidos a un nuevo vlog, hoy estamos a martes y mmm, creo que voy a tomar esta costumbre de grabar a partir del de martes, o sea los lunes no grabar nada y que los lunes sea mi día libre porque es que los lunes no suele hacer nada así interesante así para grabar, así que mira, así tengo un día libre a la semana. Y eso, que hoy estamos a martes y hoy ha sido un día súper guay, ¿eh? porque hoy venían las visitas, o sea, los profesores visitantes de otros países para ver cómo eran las instalaciones de nuestro colegio aquí en Finlandia. Así que yo he sido guía y ha tocado la suerte que los, los cuatro, las cuatro profesoras, eran de Barcelona, así que les he podido hacer la visita en español y no en inglés como yo me pensaba. Así que mira que bueno. Y, eh, y eso. Esta semana fue una semana muy interesante. Porque además mañana vamos a ir... Oh, bueno, esto no es seguro. Así que mañana ya os cuento si lo hacemos o no. Y el jueves tengo un viaje a Helsinki con, con mi clase. Así que um, os enseñaré en todo eso. vale Entonces eso, os enseñaré que vamos a ir a ver para, para ver un museo. Bueno chicos, estamos a miércoles Y hemos venido a la ciudad Que nos hemos dado un bañito en la piscina Hemos hecho un ejercicio Y ahora vamos a ir a la tienda de segunda mano Porque mmm, Yo quería hacer un pedido de Ikea Para cosas para mi cuarta Pero antes voy a mirar a ver si hay cosas más baratas en la tienda de segunda mano Y si más bonitas y más Más chulas Y entonces vamos a ver y eso Y después a lo mejor si no te da tiempo También vamos a ir a, a una tienda muy chula Que hay aquí que se llama Tog así que a nos acompañáis a, a ir de compras. Bueno chicos, ya estamos en casa y os voy a enseñar lo que me compré en la tienda de segunda mano. ¿Sí? Me compré esta esta camisa, Mira, esta camisa de Jacan Jones, así vaqueira básica y ya está, me costó 4 euros, así que mira que bien. Y nada, que me va a costar que mañana por la mañana vamos a Helsinki. Bueno chicos, este estoy aquí en Helsinki. Hemos venido con el colegio y ya tenemos un un rato libre para estar por aquí, con, por la ciudad y yo tenía ahora mismo un grupo porque vamos por... a ver, es que se en rojo, si no yo tenía un grupo porque íbamos por... por, por grupo por el centro comercial pero eh, mi grupo se quería subir ahora al metro y yo pues no quería perder ahora el tren que nos va a llevar al aeropuerto a ver si para... voy a ir otra vez al otro centro comercial donde estamos y eso para no... No perder el tren, que dentro de una hora tenemos que estar ahí En el techo. He conseguido hacer algunas compras En el Guess y en el Normal y en el Tiger Y mirad que atardecer tan bonito Aquí en Helsinki, que ya me voy a la estación de tren Porque en 20 minutos nos vamos Una cosa que me ha flipado de aquí de Helsinki Es que aún en invierno No hay nieve, ¿vale? Porque aquí la primavera ya ha llegado pero, que digo, que aquí en invierno la gente anda muy rápido para, para no congelarse, ¿sabes? Entonces, yo también estoy andando rápido para no congelarme, porque es que hace frío, ¿eh? Bueno chicos, no sé si me veis, pero estamos a viernes y por ahí atrás se ven unas auroras que no sé si en el vídeo se verán. Pero bueno, le doy la vuelta a la cámara y lo veré. Se han disipado un poco, pero bueno, por ahí las veis un poquito que allí hay unas auroras muy bonitas bueno chicos ya estoy en casa o sea bueno ayer fue viernes ya volvimos de Helsinki o sea ya estamos en casa ayer fue ya viernes os grabé lo de las auroras y ayer tuve una revisión con el médico pero bueno después hablamos de eso os voy a enseñar lo que me compré al final en Helsinki que fui a la tienda Guess os voy a enseñar lo que me compré me compré a ver. Esta camiseta Así con el logo de Guess Y esta que es más básica Así De color azul ¿Vale? Luego de una tienda que hay aquí que se llama Normal eh, Me compré unos chocolates Para traerle a mis hermanos Y eso Me compré estos Hershey's estos risis Estos risis de chocolate blanco Y del Tiger Un organizador Y eso Y ahora me voy a vestir que estamos asados Y voy a hacer un poquito de limpieza en mi habitación Y todo eso Bueno, hoy es un día nuevo Que acabo de llevar leña A, a casa Está nevando ahora y ahora voy a cerrar la puerta de ahí del trastero, que no se metan animales ahí. Y hoy estamos a domingo, voy a cerrar ya el vlog porque no creo, bueno, voy a dejarlo el vlog. Ay, mira, estoy despeinado ahora con esto, horrible. A ver, voy a llevar este tronco de aquí. Ay, a ver, espera, no hay... Estamos aquí en el trastero que aquí está todas las leñas puestas y hay que llevarlas a casa porque nuestra casa, que nuestra casa se calienta a base de fuego, así que tenemos que llevar todo a ver de a ver eso, que tenemos que llevar eh, leña de casi todo, todas las semanas. se ha quedado esto atascado ahora. Bueno, así se queda. Eh, todas las semanas para. Eh, podría hacer fuego todos los días y que se caliente la casa. Entonces, acabo de llevar un... bastante leña y ayer me quedé en eso de que fui al médico el otro día, el viernes, porque me tocaba revisión. Que el médico aquí está en el cole, así que fui ahí. Y Ahí estuve viendo el venidor fest, así que me sé que me queda hasta tarde, hasta la una o sí. Me quedé viendo el venidor Fest y ahora me voy a casa que ya vamos a comer, voy al curry y eso, aquí estoy ya, la casita. Bueno voy a cerrar ya aquí el log y os quería decir que, bueno, yo esto lo dije en el blog de la semana pasada, pero bueno, lo vuelvo a repetir aquí, que voy a estar unas una dos tres no sé... Un tiempo sin mmm, subir así blogs diarios. Porque... Mmm, pues bueno, es que mmm, ya habéis estado viendo que todo lo que hacemos aquí pues está en el escritorio y punto. Así que mira, mejor... Mmm, no Mejor ya si hacemos algo interesante hacer un vídeo aparte de eso y ya está. Así que bueno, pues eso. Voy a estar subiendo vídeos así de cosas interesantes que hagamos aparte, no sino, no para los blogs, sino por eso. Y ya hasta dentro de... me parece que son cuatro semanas, creo que ya volveré a grabar blogs. La idea es seguir grabando blogs así diarios porque la verdad es que me siento bastante cómodo con el formato este de toda la semana grabando y luego el domingo un vídeo aparte así chulo me gusta este formato así que lo voy a seguir utilizando durante bastante tiempo solo que pues necesito un descansito que llevo muchísimos meses grabando vlogs todos los días, así que bueno, pues eso, un descansito así que nada, nos vemos en el vídeo de esta semana o de la siguiente ya veremos pero bueno, pues eso Tchau.